Luna, ay, ay, ¡Tiene ojos color de luna, ay, ay, ¡Tiene ojos de ¡La más bella de ay ¡Tiene ojos color de luz! ¡Tiene el de soldado! ¡Ay, ay, Tiene labios de sol dorado La más bella yusta de olor ¡Ay, ay, Tiene ojos color de burba ¡Ay, ay, Tiene labios de sol dorado ¡Cuánto llora, río de paz, ay! ay cuando cantes yo de no